Mi nombre es David, soy trabajador social, pertenezco a una ONG que se llama FEAPS Canarias y este proyecto en el que yo estoy interviniendo es un proyecto que se desarrolla en casi todas las cárceles de España. En Canarias ya lleva cuatro años, intervenimos tanto en el Salto del Negro como en la prisión de Juan Grande y es un programa de rehabilitación para personas con discapacidad intelectual que están cumpliendo condena o que salen en libertad. Sí, es un proyecto que desde su puesta en funcionamiento afortunadamente estamos muy orgullosos de él porque eh, de todos los usuarios que ya han salido solamente en cuatro años ha vuelto un interno de, eh, con discapacidad intelectual a la prisión por lo que quiere decir que el trabajo que se viene realizando con estas personas dentro del centro penitenciario al final da sus frutos, que lo que se busca es que cuando salgan a libertad ...no vuelvan al, al centro penitenciario. Se podría decir que un 99, 95% de las personas con las que trabajan... ...han quedado normalizadas, promocionadas, reinsertadas totalmente. Sí, sí, evidentemente eso es lo que busca el programa, ¿no? No siempre se consigue, pero en estos casos de, de momento sí que lo estamos logrando... ...y lo que hacemos, nuestra labor dentro de prisión, es intentar que su calidad de vida mejore... Eh, llevamos tareas de mucho tipo, en concreto a muchos de ellos le administramos el peculio, tienen internos de apoyos que le ayudan para que, para que durante su estancia en el módulo le den los apoyos necesarios para que su estancia pueda ser igual que la del resto de internos. Se realizan cambios de módulos a módulos de respeto, es decir, que es un trabajo muy amplio que se realiza con ellos, pero que al final tiene su fruto. También intervenimos con personas que no han entrado todavía en prisión personas con discapacidad intelectual que nos enteramos que pueden tener algún tipo de problemática e intentamos buscar la manera de prevenir para que no lleguen a entrar en prisión.